Siempre... ¿Pasiles solares? Ese tipo de... Sí, lo hacemos con los proyectos con voltajes que no nos piden. De hecho, para China no vamos a hacer una instalación en Chile. Tú me pides <coughs> es lo que quieres y nosotros te lo fabricamos. Hacemos proyectos de, de masa, incluso con aerogeneradores si quieres. Teóricos. Si no Pero nosotros hacemos el proyecto que tú necesitas. Si sí es importante que tengan en cuenta que un sistema hidropólico, que voy a es interesante que todo lo contabilizé con un generador de corriente de eh, energético, siempre. ¿Por qué? porque es hidroponio, la hidroponia siempre está un poco expuesta a que te quedes sin luz, te quedes sin agua, y tengas previsto eso en tu proyecto, siempre. ¿sí? Para quedarte tranquilo y que nunca vaya a te vaya a faltar energía eléctrica o, o agua, que es que el cultivo no se da. En condiciones extremos, tanto al oro al L como más tienes que dentro del.. Nosotros siempre vamos a... Si tu proyecto, si nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a estudiar las condiciones climáticas de la Yo voy Y yo ya he dicho las la temperaturas máximas absolutas. Con pues esas temperaturas máximas absolutas yo voy a diseñar si después no se puede hacer tu proyecto. Y si las temperaturas son muy altas, voy a diseñar un invernadero para que no se caliente. Entonces, no se trata de que yo mire a qué temperatura vas a tener tu cubierto, Es que no vas a hacer tu cubierto si las temperaturas son muy elevadas. Sí, sí. Eh, No, te lo consulto porque me imagino que tener tanto aire, tanto aire. Ya de por sí debe ser bastante... ¿De ¿Dentro de mi de la... No, no, dentro De la multibanda. De la solución de... intensiva. La, la temperatura dentro de la multibanda. al ser blanco por fuera, al tener mucho aire por dentro... También... Es que, como tiene sí. varias capas, se dan cuenta, las capas son motivo multibanda. Claro. ¿Sí? Tienes capas de ahí. Eso hace que la temperatura no sea tan alta dentro de la multibanda. ¿La si año medio...? No, normalmente no lo medimos. Lo no que sí es que la máquina de riego tiene tu medidor, Automáticamente, cada vez que pasa el agua por ahí, tiene tu temperatura. ¿sí? Pero que nosotros, en función de esa temperatura, te voy a planificar cómo va a ser el riego, porque eso es lo que nos va a incidir. ¿Qué duración va a tener cada riego y cómo va a ser tu riego a lo largo del ciclo? Sí. Ese va a ser el dato que tú te va a interesar. Pero sí. si estamos es un riego, eh, no vamos a hacer un proyecto en donde las temperaturas sean muy Eso es lo que quiero que tú tengas claro. Si las temperaturas son altas, vamos a modificar el número de riego y, sí. y la cantidad de duración de los riegos. Sí, Díaz. Sí, Díaz. Tiene una página ¿no? Sí, eh, TWSIC.com, pero si no, aquí con el línea, o el línea con el o, sí, o lista, ¿verdad? O aquí con Rafael, las dudas que tengas, nosotros te pasamos toda la información que necesites, ¿vale? Sí, sí. ¿Cómo haces parecía que el invernadero solamente con nebulizal? No, no, no. Nosotros, eh, la nebulización te puede bajar la temperatura aproximadamente unos 3 a 5 grados. ¿sí? Ese es el grado de, de, de referencia que tú. Tu... Si metes en nebulización, no, metiendo nebulización. Sistema de nebulización te baja presión, que eso un ser lo más económico, ¿no? Pero además de eso tiene que colocar seguramente una pantalla automática de sombreo, La pantalla automática de sombreo de radiación lo que hace es que la radiación la hacia afuera y no deje que pase a nivel de cultivo. Y eso hace que el calor, se mantenga el calor desde la pantalla hacia de interior, pero no a nivel de cultivo. Esto puede bajar otros 3-4 grados centígrados. Sí, grados. la pantalla es el sombrero shiva. Normalmente, lo ideal sería colocarla arriba, pero es muy claro que la gente no lo hace. Normalmente la colocamos dentro del invernadero, pero aluminizada para que la radiación choque con el aluminizado y se va hacia arriba y no pasa a nivel de cultivo. ¿sí? Además de eso, tiene un control climático. Nosotros colocamos todos los proyectos humanizados con control climático donde se gestiona automáticamente la abertura de las ventanas de todo el invernadero. Para que si el aire viene del norte, se abra la ventana del norte a un porcentaje que yo le pido. ¿sí? Se gestiona todo automáticamente para que en función de los vientos dominantes que haya, se abra una ventana u otra para que la aire Sí, se enfríe para que me entienda lo mejor posible que se encarga. Sí. ¿Cómo el mantenimiento de la motivada No tiene mantenimiento. La motivada simplemente tenía tu ciclo, no que pega lechuga, arrancas tu lechuga, das un riego de, si quieres con peróxido, si te sientes más tranquila, da un riego con agua y peróxido, limpia tu depósito y bueno, a sí. que... Perdón, el plan de grande con la raíz grande que esa raíz. Sí, tenemos diferentes opciones para tomate, por ejemplo, ¿verdad? hay agricultores que incluso me dejan la raíz de un año para otro la, la desinfectan primero, la desinfectan con peróxido y la dejan de un año para otro. Yo no voy a recomendar eso, la amortibanda viene impresionada para que tú la puedas abrir, sacas tu raíz y pones plantando. Viene impresionada está, está diseñada para que tú puedas sacar tu raíz y luego si quieres hacer conjo con ella o lo que tú quieras. Sí, ¿En cuánto tiempo amortizas la inmersión? Depende del proyecto. Hay proyectos que son de básicos, cada uno para el mismo año va amortizado, sí proyectos que están más automatizados, tienes una inversión un poquito más, al, más larga, ¿no? Depende del proyecto de cómo sea tu grado de automatización, la inversión, etc. Eso es, cada proyecto tiene su, su tasa de reporte. Sí, sí sí. Normalmente son 120 km por hora, excepto el invernadero tropical que ha visto que es muy económico, el más bajito, ese soporta unos 60, 70 km por hora. Pero es normal estructuras que nosotros estamos haciendo góticas o obentos, etc., hasta 120 km por hora. Ahí Ah, sí, ahí me método aquí, ¿Y los el sombrero lo fabrican ustedes sí. o este tercero? Sí. sí, todo lo que nosotros hacemos lo fabricamos nosotros, no hay intermediarios. Y es una ventaja porque nosotros controlamos todo. El invernadero, el sistema hidromónico y podemos diseñar estructuras, que es lo que han visto aquí, proyectos, que solamente lo podemos diseñar nosotros porque nosotros controlamos todos los materiales y lo hacemos todos ¿Vale? <risa> Bueno, le agradecemos a Antonio... Lo vamos, a, lo vamos a invitar al ingeniero Raúl Nicolosi para que vaya poniendo su presentación. Mientras tanto, le voy a presentar a Rafael Gallardo para que lo puedan localizar en el BREP. ¿Podés parar, esto, por favor? <risa> que es la persona que está para Argentina en todo lo que son inversiones en GS y por ahí en el break se pueden conectar con él por el tema de votos, proyectos, etcétera, etcétera. Este, Durante el día él nos va a estar acompañando, así que bueno, muchas gracias a él. Bueno, le voy comentando el programa. Ahora, el señor Rodríguez Coló va a hablar sobre en la Argentina, el desarrollo limitante para el crecimiento. Luego vamos a hacer un break, ¿eh? lo más corto posible para que podamos este, poder meter todas las, las conferencias del día luego este, en mi caso vamos a compartir una breve presentación de por qué estamos hablando de cultivos hidropónicos sustentables ¿eh? por qué hablamos de sustentabilidad en cultivos hidropónicos y luego este, el ingeniero José Cepul mi compañero de trabajo va a hablar sobre pH, oxigenación y conductividad eléctrica en sistemas hidropónicos soluciones nutritivas con varios de nuestros trabajos que tenemos aquí y al final hay una experiencia que venimos haciendo con la escuela Figueroa Sala de Varadero y vino su director para comentarnos sobre la experiencia en hidropónico educativa así que lo tenemos bien nutrido el ingeniero Raúl Nicolosi que nos está acompañando ahora es especialista en calidad industrial de alimentos y docente en la Cátedra de la Horticultura de la UBA. Experiencia laboral más de 25 años en el sector agrícola privado. Actualmente es coordinador de Horticultura en la Dirección Nacional de Horticultura y Horticultura del Ministerio de la Industria de la Nación. Y le agradecemos su presencia este, para poder compartir su conocimiento con nosotros. Muchas gracias por invitarme a la de San Pedro. gracias por el interés. Bueno, como ya me presentaba, eh, yo soy Raúl Nicolosi y trabajo hoy en el Ministerio de la Industria, pero eh, para los que no me conocen, trabajé 25 años en empresas semilleras distintas eh, y hoy me encuentro trabajando en el Ministerio de la Industria en la parte de Horticultura. Eh, Lo que yo les voy a contar eh, no es eh, un sistema tan evolucionado como yo colega aquí, este, eh, así que, eh, pero sí les voy a contar lo que sucede en la Argentina con la hidroponía. ¿sí? ¿Qué hay hoy? ¿Quiénes son los que por lo menos yo he visto y conozco trabajando en hidroponia en la Argentina en proyectos ya eh, de nivel eh, comercial? No, ya, ya dejaron de ser en prototipos, pruebas, sino que ya son gente que está produciendo y comercializando eh, cultivos hidropónicos. Lo primero que voy a hacer es una breve semblanza de lo que es la hidroponía, cuáles son sus principales características, para los que por ahí recién se están iniciando. Eh, y después vamos a ir un poquito más en detalle a quiénes son los, hoy los, los empresarios de la hidroponía. empezaron a pensar qué pasaba, la, no con no la hidroponía, pero bueno, eh, acá vemos eh, que esta persona, Helmont, siempre los holandeses están a la, a la cabeza de estas cosas, había plantado un sauce de 2,5 kilos en 100 kilos de tierra, cinco años después había 80 kilos de sauce y 99 kilos de tierra. Entonces la pregunta era, ¿quién hizo crecer el, el, el sauce si solo lo que recibía era agua? Y a partir de allí empiezan, este, bueno, en la antigüedad los jardines colgantes de Babilonia, ¿no? para que sepan que la gente siempre estuvo en contacto con el agua y los vegetales y viendo qué pasaba. Estos son eh, dos filminas que vamos a ver donde contamos qué son los beneficios o los puntos fuertes que tiene la hidroponía respecto de otros cultivos. En principio lo que vemos es que se aumenta mucho la eficiencia el uso del agua, también lo que decía el colega en la presentación anterior. Eh, bueno, lo mismo regar un cultivo por medio de la a la campo que regar en estos sistemas donde el agua es recirculante y lo que reponemos es el consumo de la planta. Producimos y eliminamos o eliminamos aplicaciones de pesticidas hoy que tan en boga comer alimentos sanos alimentos esto de comer alimentos sanos también viene de la mano de poder tener este, instalaciones eh, cerradas, controladas donde puedo evitar el ingreso de, de insectos que transmitan enfermedades tener un control más eh, Seguro de las cosas Podemos producir en, en la baja temporada Porque nuestras condiciones En función de la tecnología Que eh, incorporemos dentro del sistema Nos permite eh, controlar el ambiente interno Con lo cual podemos calefaccionar Podemos eh, utilizar sistemas activos O pasivos de ventilación eh, Con lo cual en, en regiones eh, de producción Donde hoy no podríamos hacerlo eh, Por ejemplo en la Patagonia tendríamos posibilidad de producir eh, en pequeña superficie eh, hortalizas. Incremento de la productividad, lo que veíamos ahora, que en un sistema eh, NGS podemos poner el equivalente a 5 hectáreas de frutilla en un sistema eh, basculante. Bueno, eh, la productividad igualmente por metro cuadrado va a ser eh, muy superior. Esto para mí es un, un punto que creo que es importante hoy, que el valor de la tierra para producir eh, cultivos tradicionales se ha elevado tanto. Bueno, estos sistemas, eh, lo único que nos sirve la tierra es de, es de soporte, con lo cual podemos hacer utilización de tierras de baja actitud agrícola o de ninguna. Donde no podríamos cultivar en el suelo, sí podemos hacer un sistema hidrofónico de producción. Y esto es lo último que yo he visto, por lo menos, que es combinar producciones con otras producciones, producir proteína animal y proteína vegetal, es decir, combinación de producir vegetales con peces, por ejemplo. Vamos a ver ahí alguna, alguna diapositiva. Bueno, la otra cara de la moneda, es decir, ¿qué tenemos como desafío o como debilidades del sistema, que podríamos decir? Tiene una alta inversión inicial comparado con un cultivo tradicional de campo independiente de la electricidad y del agua ahí recién uno preguntó ¿qué pasa si empezamos con un sistema de NGS? si tenemos que tener un sistema de respaldo seguro que sí esto, es, supongamos que le damos en pleno verano pulso cada cinco minutos a un sistema hidropónico y nos quedamos sin, sin energía eléctrica indudablemente nuestro el cultivo va a fracasar por lo tanto, esto es fundamental que esté definido desde el primer momento tengamos un sistema de respaldo de, de energía y de agua requiere un seguimiento técnico constante porque es un manejo de, de alta tecnología donde el manejo de la solución nutritiva todos lo aprendemos, todos al final sabemos manejarla pero hay que tener asesoramiento técnico es una actividad rutinaria tiene una necesidad de manejo eh, nutricional eh, conocimiento, no podemos empezar haciendo cualquier cosa no tenemos el poder buffer que tiene el suelo el suelo nos permite equivocarnos con todo lo que nosotros queramos y siempre nos va a dar la chance de, de, de por lo menos producir en un sistema de no tenemos tanta libertad, tanta libertad esto también es importante no todos los materiales están adaptados a ese tipo de producciones Hoy las empresas semilleras están trabajando mucho en producir eh, variedades o híbridos eh, que puedan funcionar mejor en un sistema hidropónico por caso de espinaca, las espinacas se pensó que podían funcionar todas las espinacas por igual en, una, en un cultivo hidropónico, la realidad es que no es así, entonces las empresas empiezan a trabajar en encontrar eh, materiales más adaptados. Y esto es bien para acá, para nuestro país, eh, estas cosas que requieren una inversión de larga, alta inversión inicial y amortizaciones de largo plazo, bueno. Lo deseable sería que tuviéramos créditos que pudiéramos tomar para poder este, iniciar y que esto se popularizara. Que todos en, en distintas regiones del país pudiéramos aumentar el consumo y la producción de hortalizas basados en crédito Bueno, esto es un poco eh, cómo está eh, el mundo respecto de eh, la hidroponia. Eh, acá las la estadísticas es son un poco vieja, pero bueno... Eh, esto es lo que sucede y cómo está avanzado respecto de nosotros, que eh, hoy en la Argentina hay muy poca superficie bajo hidroponía. Bueno, esta es la foto típica que se muestra en Almería, vista desde el aire. Todo esto que ven aquí es la bajo y invernadero. 30.000 hectáreas aproximadamente, no sé, corregirme si estoy eh, en un valor... Eh, pero bueno, es lo que se, es lo que se conoce. Eh, Dicen que esto también se ve desde la luna eh, Así que, bueno Todo esto es producción de, de hortalizas eh, en, en, en España bueno, Otra vista Bueno, ahora vamos a ver En principio qué es un sistema hidropónico Cómo está compuesto eh, Qué se hace en un sistema hidropónico Hay varios NFT es eh, hoy el que popularmente más se conoce, tenemos la combinación de un hidropónico con sustrato, una semi-hidroponia, se, se decía recién que se podía combinar con el sistema NGS que hoy es uno de los más avanzados, ¿Ah? tenemos aeroponia, floating que son las piletas, hoy aquí hay un colega que está trabajando en un proyecto de, de floating acá en Argentina, eh, Piletas donde eh, tenemos un gran reservorio de agua y sobre él eh, se ponen planchas de telópol y las plantas crecen eh, con las raíces en el agua. Tienen, todos tienen ventajas y desventajas. Eh, algunos, por cuestiones de costos, han pensado que este sistema, tal vez para iniciarse, es eh, de los más económicos. Eh, está bastante desarrollado en Chile el sistema de floating eh, con muy buenos resultados. Sí. ¿A cómo? ¿Pero? Hoy vamos a ver. Bien. Ah, acá era es sí. Ese señor sí. que era lo que le decía, que combina distintas producciones de proteína animal y proteína vegetal. Eh, y este, estos últimos de HFS. Bueno, acá lo que vamos a ver son algunas fotos de lo que son producciones en, en distintos sistemas. Acá tenemos un sistema NFT tradicional de lechuga lo mismo acá combinado con eh, distintos tipos de lechuga, que esto también es una, una cosa a tener en cuenta hoy la producción de lechuga se ha diversificado de manera eh, muy grande y hay lechugas de todo tipo salimos solamente venimos de la lechuga criolla para terminar en lechugas eh, romanas baby de lo que ustedes quieran la mayoría de los que empiezan empiezan produciendo lechugas eh, en hidroponía pero también tenemos tomate otro tipo de producción eh, de lechuga con, por ahí, un, un nivel este, tecnológico más bajo. Bueno, lo mismo, acá, cómo se ven las raíces, Esto es, estas son producciones en Brasil que lo único que tenemos cubierto es el techo, como decían hoy acá, el sistema NGS de costo bajo, empezando eh, con, con cubrir el techo y dejar los laterales libres porque el clima nos lo permite, eh, y ya pasará a sistemas eh, donde combinamos, por ejemplo, acá, que era lo que yo decía, producción de peces y, y plantas. Esto es en Holanda. Eh, los peces están aquí debajo y esto eh, es un sistema que va circulando por, por encima. Aquí están los peces. Porque se vio que teníamos agua, teníamos nutrientes y bueno, la realidad es que no lo estábamos aprovechando suficientemente. Entonces podemos producir en la misma superficie, con el mismo volumen, proteínas eh, de alto valor. Pero no solo es lechuga lo no que se produce, se producen también. Eh, pimientos en distintos estadios, eh, tomate. ¿Hay algún referente o alguna referencia sobre acuaponia en Argentina? Sí, hay un proyecto que está trabajando en Moreno. Hay una gente que produce tilapias eh, y otro pez más que no recuerdo, creo que es un tipo de carpa, eh, que sí, tienen producción de acuaponia. te puedo pasar el contacto después si quieres. Es, es chico, recién están empezando, creo que empezaron hace un año, pero sí que están haciendo eh, producción de peces. Eh, creo que nueve meses eh, es el tiempo que lleva eh, para los peces y están utilizando el agua de los tanques para producir lechugas. Bueno, este es un sistema de NFT típico. Una cubierta de plástico, luz, fotosíntesis temperatura adecuada, que la podemos controlar de distintas maneras, agua y nutrientes que le ofrecemos al cultivo a través de estos canales. En, el, en los comienzos empezaron con caños redondos, porque acá en nuestro país era difícil acceder a la tecnología de los caños rectangulares, no había quien los fabricara, se importaban de Brasil en un principio, hoy hay una empresa en Mendoza que ya produce en los caños rectangulares costos mucho más bajos eliminando todo el proceso de importación ¿Qué empresa? ¿Cómo? ¿qué empresa? no, no tengo el dato no tengo el nombre de la empresa pero eh, debe estar